Hola, en este vídeo comentaré distintas opciones de mallado, ya que de, según qué situaciones se pueden utilizar un tipo de mallados u otro, siendo algunos que pueden resultar en unas mejores geometrías. Para ello podemos visualizar cómo se pueden pasar de elementos tetragonales o de, cuatro, o de cuatro caras a elementos hexagonales o de seis caras, sin embargo sus ángulos siguen siendo algunos de ellos excesivamente agudos, de tal forma que la mejora no es excesiva. Podemos observar cómo es esta geometría. Ya que es bastante curioso que se pueda pasar de cuatro caras a, seis, a varios elementos de seis caras Podemos ver que haciendo cada una de sus caras partidas por las partes medias Se pueden hacer una serie de volúmenes los cuales tienen seis caras Aunque algunos de ellos sus caras no son completamente planas Lo cual puede dar lugar también a un cierto error Sin embargo, estos elementos son de seis caras, hexagonales Veamos más tipos de geometrías podemos observar cómo hacer una transición para un refinamiento de distintos elementos. Para ello, podemos querer crear una geometría como la que vemos en la figura, siendo un mallado de nodos bastante reticular y estruido a lo largo de una serie de secciones. Podemos observar que en ella se van modificando una serie de volúmenes, de tal forma que se va creando una geometría. Finalmente, se termina todo el volumen, de tal forma que se hace una transición de, de una cara plana a, a una cara de nueve partes. Podemos ver que en esta existe un único cuadrado. Sin embargo, en esta existen nueve hexaedros, de tal forma que esto permite una reducción de mallado, lo cual puede originar en ciertas zonas un mallado que puede obtener una, una solución con un error menor, ya que al ser menor el volumen afectado, la diferencia entre los distintos valores es menor, de tal forma que se puede aceptar una solución con, con un menor error o con, o con una. A posibilidad de aseguración de que el valor es correcto un tanto mayor pese a que esto en ocasiones es distinto también en función de cuál sea el mallado a lo largo de toda la estructura ya que es posible que un mallado con un mayor número de nodos eh, haga un poco más rígida o un poco más flexible la estructura volvamos a ver cómo se fue generando este volumen y esta transición de nueve elementos a un único elemento en su parte baja lo cual podría conectar dos zonas de mallado distintas este tipo de mallado Está basado en uno denominado reduce, el cual está incluido en Salomé Meca Y se basa en, en una geometría similar a esta En la cual, a partir de un lado dividido en tres partes, se hace una única parte En este tipo de, de transiciones hay un volumen el cual es este al cual pertenece este hexágono Y estos cuatro hexágonos la, hexaedros laterales Los cuales no son con todas las caras completamente planas Lo cual puede dar lugar también a otro cierto tipo de error sin embargo, este tipo de geometría permite la transición y la reducción de, del, del error. Veamos cómo se fue generando este tipo de mallado, para observar por dentro la estructura. Podemos observar que se generaron las líneas y los nodos. La parte baja era, constada, constaba de una serie de volúmenes, los cuales los podíamos ver. Estos son tapados por esta otra serie de volúmenes, creando una serie de hexaedros en su parte superior, la cual es fácilmente identificable. Finalmente, se puede terminar con los bloques laterales y cerrar el resto del hueco, de tal forma que estos volúmenes, aunque no sean de caras planas, tienen únicamente ocho nodos en sus, en sus extremos, de tal forma que es fácilmente interpolable puntos intermedios, ya que en ocasiones lo que queremos no es una geometría en la que todas las caras sean planas, sino que se puedan obtener ocho nodos, en los cuales puedan ser tratados como los ocho nodos laterales de un volumen, o hexaedro, el cual se pueda utilizar como mallado. Veamos también otro tipo de geometrías. Para ello se ha intentado pasar de un elemento tetraédrico a un elemento hexaédrico. Para ello se hizo uso de este tipo de algoritmos, de tal forma que ahora visualizaremos cómo fue la geometría. Podemos ver que en un lado estamos utilizando element elementos hexaédricos de 20 nodos y en otro lado estamos utilizando elementos tetraédricos de 10 nodos. Esto puede dar lugar a un error, ya que el, los elementos de 20 nodos poseen un nodo intermedio en, en, uno de sus, en una de sus caras, ya que esta es dividida por un triángulo y tiene un nodo intermedio, el cual no está disponible en los elementos de c 3 de 20 Además, no existen otros elementos c 3 de 21 los cuales podrían hacer aparecer este nodo intermedio, el cual compartiesen ambos tipos de elementos. Estos, este contacto se existe a lo largo de, esta, de este plano, el cual... Marca la unión entre los dos volúmenes. Igualmente, es posible crear una zona de transición, en la cual existan una serie de tetraedros, los cuales sean más regulares y puedan unir ambos volúmenes, ya que este tercer volumen podría ser también de tipo transfinito o podría ser completamente aleatorio, de tal forma que estuviésemos uniendo una malla de tipo transfinito con elementos hexagonales o hexaédricos, los cuales proveniesen de una extrusión de, de una cara plana, a otro tipo de geometría, la cual fuese un mallado aleatorio con elementos tetraédricos. Este tipo de transición, debido a la no existencia de ese nodo, podemos llegar a visualizarla, de tal forma que observemos cómo esto, es, cómo esto es analizado en CCX. Para ello, podemos hacer uso de CCX. Para ello, podemos ir a una carpeta que hayamos creado para ese tipo de análisis. En ella, podemos abrir un, un terminal para realizar el cálculo, ya que lo que hicimos... Fue exportar esa geometría, la cual tenía tres volúmenes. Y esto lo creamos y lo analizamos con una solución elástica, en la cual desplazamos una cara de nodos, la, a la cual denominamos carga, y la desplazamos en un valor de un 1 por 100.000. Esto lo podemos calcular con CCX, invocando al nombre del, del cálculo sin la extensión input. viendo que el cálculo se realiza. Podemos observar el, los datos del resultado. Para ello, podemos hacer, visualizar el archivo .dat. Podemos observar que existen multitud de nodos en las, en las caras de apoyo y de carga, lo cual nos dificulta la lectura de los resultados. Sin embargo, podemos leer el total de la suma de, la suma de las fuerzas en cada una de las caras, viendo que en el eje X es de 8,8, E a la 5, viendo que en el resto de los valores pueden ser prácticamente despreciables. La suma total, aunque en las direcciones es posible que... Tenga un valor distinto Igualmente podemos ver Que en la zona de carga La fuerza aplicada era inversa Siendo menos 8,801 Y en el otro lado Era también Menos 8,801 De tal forma que la resultante es igual Podemos visualizar cómo fue el resultado Con el programa CGX Para ello podemos invocar Un archivo que creamos previamente El cual tiene el análisis que queremos realizar Podemos observar que únicamente se modifican los valores de los mínimos y los máximos para poderse visualizar el valor de worst ps. Lo ejecutamos y podemos visualizar cómo se observa la estructura. Podemos observar que en la zona de la carga esta fue repartida de una manera uniforme, ya que los elementos son de tipo C3 de 20. Sin embargo, en la zona de con elementos tetraédricos, este resultado ha sido un poco distinto, ya que no es tan bien repartido en el contorno, siendo una solución que obtiene unos valores de tensión mayores. Igualmente, en este tipo de elementos podemos observar que en algunos nodos confluyen una cantidad mayor de elementos. Esta mayor cantidad de elementos hace que sea un poco más rígido la solución en ese tipo de nodos. Igualmente, podemos ver que existe una diferencia de valores en la zona de transición, lo cual es generado por la diferencia de valores en cada uno de los nodos, ya que los elementos son de tipo distinto. Podemos intentar hacer un corte a esta estructura, de tal forma que visualicemos los resultados en el interior de la estructura. Sin embargo, el programa CGX... No es muy hábil con este tipo de análisis, ya que los cortes no los realiza excesivamente bien. Sin embargo, visualicemos qué clase de resultado nos da. Podemos intentar otros cortes de una cara más plana, la cual no influya en otro tipo de. No influyan varios tipos de elementos en ella, de tal forma que sean un único tipo de elementos los que estén en ella viendo que la solución es más fácilmente visualizable. Observemos la otra zona de contacto. A ver si podemos conseguir hacer un corte en la zona de, de contacto de los elementos C3 de 20 y C3 de, C3 de 10. Podemos observar que existen una serie de nodos en la cual existen un mayor número de elementos. Podemos intentar visualizar los bordes de los elementos de tal forma que visualicemos cuáles son las, las zonas que contienen mayor número de, de elementos en un único nodo. Al realizar este tipo de elementos, en ocasiones también es necesario comprobar que la solución se está realizando completamente, de tal forma que los nodos sean únicos, ya que en ocasiones, si la geometría tiene un valor de tolerancia excesivamente bajo, como por ejemplo 1e a la menos 8 o 1e a la menos 10, es posible que exista, una duplicación de nodos, lo cual debe eliminarse posteriormente con la orden coherencia mes. Visualicemos ahora otro mallado, el cual será un mallado plano. Este mallado corresponde a una parte de un refinamiento de malla, la cual se podría ejecutar. Podemos visualizarlo y ver cómo quedaría con otro tipo de algoritmos, como por ejemplo el de tipo frontal. Podemos observar que ahora la geometría es distinta, viendo los distintos elementos que tenemos. Podemos hacer un refinamiento o hacer un poco mejor el mallado. Esto se puede conseguir con la orden Smooth 2D, lo cual modifica la posición de los nodos en una forma elíptica, de tal forma que obtiene un reposicionamiento que mejora levemente los ángulos. Sin embargo, podemos ver que en algunos ángulos son excesivamente agudos, como por ejemplo aquí. Podemos observar que esto es debido a que confluyen en este punto múltiples elementos. Para tener elementos lo más cercanos a 90 grados, necesitamos que únicamente y obligatoriamente haya cuatro elementos en cada uno de sus lados de tal forma que si el número de elementos es mayor, los ángulos obligatoriamente tendrán que ser alguno menor, de tal forma que la solución obtenida será peor. Podemos probar con otro tipo de algoritmos, a ver si qué tipo de soluciones obtiene. En ocasiones, esto es debido a la distancia que existe entre cada una de las partes, de tal forma que si existe una posibilidad de subdivisión mayor o una distancia entre elementos mayor, este tipo de resultados cambia. Sin embargo, podemos ver que en este tipo de resultado el ángulo puede ser corregido y obtenerse de una manera mayor. Igualmente, podríamos utilizar recombinaciones para la visualización de los resultados. Veamos qué pasa si en este tipo de geometrías cambiamos el, los, valores de, los valores de creación de la malla, de tal forma que sean unos valores distintos. Por ello... Podemos cambiar las zonas de carga, o el, o el número de elementos de mallado. Para ello, podemos, por ejemplo, modificar el número de elementos en los ejes Y, de tal forma que tenga más elementos de este tipo, o modificar cómo será el, la longitud del largo y el ancho, de tal forma que podemos hacer esta geometría cuadrada. Podemos observar que ahora la solución obtenida es distinta, pudiendo igualmente hacerla más fina. Este refinamiento debe hacerse con elementos de orden 1. Posteriormente, Pueden utilizarse elementos de orden 2 utilizando setOrder2. Igualmente, la recombinación de Blossom o AllQuads hace que estos elementos sean divididos en sus partes medias, obteniendo una densidad de mallado que es el doble de la original. Podemos observar cómo sucedió esto, de tal forma que recarguemos el script, viendo que es una serie de recombinaciones en la cual los triángulos se parten por sus partes medias, al igual que en los con los cuadrángulos. Podemos observar que estos triángulos son demasiado agudos, de tal forma que necesitemos un, un tamaño de malla un poco mayor. También podemos observar que en ocasiones confluyen múltiples nodos, múltiples elementos en un único nodo. Esto se puede conseguir evitar utilizando otro tipo de algoritmos, el cual impida o inhiba en su tipo de algoritmos que varios, tipos de, varios elementos confluyan en un único nodo, lo cual daría lugar a a un cálculo de peor calidad en esas, en esas proximidades. Generalmente, si damos un margen de, de, de espacio mayor entre las zonas a, a, a cambiar el, el número de elementos de mallado, es posible que tengamos una transición más suave, obteniendo unos resultados de mayor calidad. Eh, sin embargo, suele ser útil visualizar... La, los mallados cada vez que se crean de tal forma que podemos operar en ellos obteniendo una, una solución que sea un poco mejor podemos intentar evaluar cómo es cada una de las soluciones mediante las estadísticas aquí podemos dar en nudate y existen tres, tres algoritmos o tres formas de evaluar las distintas geometrías los cuales, los cuales dan un valor de SID N gamma y de para un para los elementos peores lo cual podemos observar para cada uno de los mallados dando en reload podemos ver cuál es el valor, viendo que este es 16,45 o 12,47. Ahora, al hacer un refinamiento, podemos actualizar, de tal forma que ahora es 16,87, y este otro valor se quedó en uno parecido, 12,47. Sin embargo, podemos ver que los puntos se sitúan en una zona un poco más suave, ya que suaviza un poco las líneas, de tal forma que los ángulos es posible que se, am se amplíen levemente. Este tipo de refinamientos amplía el número de elementos y de nodos en zonas de interés, lo cual puede disminuir el error ya que a partir de cuatro elementos el error suele ser levemente más bajo que en el, en el elemento de borde, ya que en el elemento de borde es posible que exista un error superior. Si el volumen afectado es menor, la cantidad de error cometido en, de forma global en la estructura será menor, de tal forma que el cálculo global tendrá una mayor calidad. Debido a la recombinación de Blossom a All Quads, lo cual divide los elementos por la mitad, es posible que necesitemos un tipo de malla más grosera, de tal forma que que utilicemos un número de elementos mayor. Esto, en ocasiones, genera que el número de elementos que vayamos a utilizar sean impares, lo cual puede dar lugar a cambios en, en, el, en los conceptos del, del mallado, de tal forma que sea mejor utilizar unos valores que puedan ser siempre pares o impares, de tal forma que sea más sencillo el mallado. Podemos ver que este tipo de mallados, a pesar de no ser transfinitos puramente, obtienen una solución visualmente bastante atractiva, de tal forma que es posible considerar este mallado también bastante correcto, a pesar de que no es puramente transfinito. También podemos observar que se pueden utilizar algunos tipos de consideraciones en algunas zonas del mallado, como por ejemplo el aplicar en las zonas laterales una progresión en el mallado, de tal forma que esté todavía un poco más cerca alguna serie de nodos entre sí, haciendo un poco más pequeño el área de, de las zonas de contacto. Igualmente, en sus laterales también podemos observar cómo va creciendo progresivamente la longitud de cada elemento, de tal forma que en las proximidades a las zonas con mayor error o con unos gradientes mayores, la cantidad de nodos sea superior, de tal forma que el error cometido en esas zonas sea menor, ya que son las zonas de mayor error de toda la estructura o de todo el volumen. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sea útil o que les haya resultado visualmente atractivo distintos tipos de mallados ya que puede resultar curioso cómo pasar de una geometría en la cual existe un único elemento de contacto a un mallado con una densidad de nodos mayor, como por ejemplo nueve nodos mayor, al igual que la posibilidad de pasar de, de unos mallados en los cuales un, es un elemento tetraédrico con cuatro caras a una serie de elementos hechos a base de hexaedros, o elementos de cuatro caras. Aunque alguna de sus caras no sea completamente plana, es posible utilizarla igualmente, ya que es posible interpolar o sacar sus ocho nodos del, de los valores de esquina e interpolar cualquiera de sus valores intermedios. Eso ha sido todo. Pasen buen día. Adiós.